Bienvenidos a otra edición más de Amigos y Parejas. ¡Hola, bebecito! Bueno, pues eh, hoy estamos aquí porque esto de hoy se llama Ticketmaster, ¿qué pasó ahí? Estuvo trágico el asunto. Para los fans. Bueno, pues ahí les va. Para los que no supieron qué pasó. Eh, en una. Este. Unos días anteriores. Tuvimos. Creo que fue el primer concierto en el que se presentó Bad Bunny en México. Aquí en la Ciudad de México, ¿no? No estoy tan segura, pero... Lo que pasa es que como tal, uno no es fan. No no no somos, no somos tan fans, fans de no. la música. Pero, sin embargo, ocurrió algo bien curioso. Bien curioso. <ríe> la cosa es que cuando... Los, los boletos se vendieron o se estaban vendiendo desde... Desde enero, febrero, me acuerdo que vi, hubo una noticia y se estaban vendiendo. Entonces, al momento de que empiezan a acomodarse todos para la fila, para entrar al Estadio Azteca aquí en México, muchos boletos empiezan a ser falsos, empieza a resultar que fueron falsos, que fueron duplicados o que simplemente pues no eran reales, ¿no? Sí, La palabra. Lo que llama la atención aquí, en realidad, es que eh, ya había pasado antes. Okay. De hecho, pasó algo muy similar con Taylor Swift. No nos sí, en serio, no es la primera vez ah, que ocurre. Mira, ahí te va. No sé si fue aquí. Este hubo una cuestión también con boletos. Eh, ah, mira, aquí está. No sé sea que no es la primera vez. Prácticamente no, no es la, por eso es eh, tan curioso o ya tan llamativo, uh -huh. porque con Taylor Swift también hubo una cuestión con Ticketmaster. Ticketmaster también te la estoy buscando en este momento porque no, no te sé decir qué ocurrió. A ver, Taylor Swift. Ticketmaster y se borró <ríe> lo que pasa es que llama la atención porque y de hecho no es lo único o sea siempre ah, A mí aquí está eh, la cantante Taylor Swift se criticó y esta información ya viene eh, a la compañía de venta digital Ticketmaster por los problemas para la compra de entradas para su última gira su sí. última gira Eros Tour esto ocurrió el 18 de noviembre o sea que eh, no es la primera vez que ocurre uh -huh. de hecho ya es bien sabido nosotros tuvimos una especie de historia <ríe> ahí con Ticketmaster también fue no sé si sí estabas ahí bueno si no ahí te va uh -huh. eh, era tu cumpleaños tu cumpleaños pues es como por septiembre sí. no Octubre prácticamente. Entonces no sabía qué, qué regalar. Dije, oh Dios mío, ¿qué voy a regalar? No, no sé qué voy a dar. Y pues dije, ah, justamente viene Imagine Dragons en noviembre. Sí. Ya, según este, compra los boletos y todo. Pero me llama la atención que se... Para empezar, se me hace una idiotez. Eh, anunciar boletos para un evento que va a ocurrir meses después, o sea literal era septiembre, septiembre octubre, y... noviembre, porque iba a ser en noviembre ¿no? Sí, iba a ser entre el primero y el 2 de noviembre. Eh, el primero y 2 de noviembre, o sea fácil un mes Sí. Claro. y no es cualquier banda, o sea no. es Imagine Dragons obvio se vendía bien, entonces Sacan el 27 de... No, fue en junio, ¿no? ¿Junio, Julio? No. No, porque te los iba a comprar el... Dije yo, ah, bueno, pues es el 28 de... El 2 de noviembre. Pues lo más lógico es que los, los boletos se compren días antes, ¿no? Y salió la reventa, pero salió en junio. En junio porque la ya está, estábamos... La preventa, ¿no? Ajá, la preventa. A lo que dices, o sea, ¿cómo es posible que los boletos salgan tanto tiempo antes y le dan prioridad a los que son fans? Sí, eso me enojo mucho. O sea, en el momento en el que dices, o sea, van a salir más baratos, eh, ¿qué te gusta? unos Un, cien, un, cien, un 10% más baratos, ¿no? Según. Pero sale la preventa eh, a las 12 de la noche, un día antes. Entonces, el sitio se cae y nadie sí. compra... Eh, no puedes comprar, se cancela y de, al otro día salen los boletos más caros, ¿no? Bueno, intentas comprar los boletos y como buena página del SAT se cae, <risa> se cayó, nadie compró boletos y a la mera hora resultó que Imagine Dragons canceló ese evento. Sí, y se iba a reanudar hasta diciembre, creo. ¿no? Digo, qué bueno que no compramos nada. <risa> Por tus o sea, billeteras, porque por mí yo quería ir. Ah, pero te fue mejor. Fuiste al de Mon Laferte. Pero al de Mon sí. Es que la cosa es que iba a ser regalado. O sea, iba a ser un regalo de cumpleaños. Pero me saca de onda cómo es posible que sean tan descuidados Ticketmaster en esta onda. De que literal salen los boletos muchos meses antes, seis meses antes de anticipación eh, dudo que sea cosa del artista, no creo que los chicos de Imagine Dragons eh, Bad Bunny o cualquier otro cantante diga, no, los boletos tienen que salir a la venta lo antes posible para que se vendan, eso es cosa de las marcas, es cosa de la disquera sí. pero regresando a lo que ocurrió con Bad Bunny eh, muchos, muchas personas eh, en el Estadio Azteca empezaron, pues estaban grabando su experiencia, sí. ¿no? Ya sabes, para TikTok y todo eso, ¿no? Sí, sí, vi. Entonces, supuestamente empiezan a salir los boletos duplicados o falsos. Uh -huh. Que digo, ya de entrada ya sabemos, aquí en México, eh, no sé en otros países cómo se acostumbre, pero aquí en México hay algo que se acostumbra, que es la reventa. Sí. O sea, cuando fui... ¿Dónde fue? Alemón ¿Pero en dónde fue? En el Auditorio Nacional En el Auditorio Nacional Simplemente, o sea Con todo el descaro del mundo Están afuera En las escaleras Ahí te vendían los boletos ah, no, Y lo que gritan, ¿no? Boletos, boletos El evento que quieras El evento que quieras Sí Y Pero es que son El triple de caros O sea, los boletos Digamos, el lugar que tú conseguiste Era Pues en medio Tirándole hasta atrás, ¿no? Sí Porque era arriba Digamos que costó unos 1800 a 2000 y tantos pesos, Un ¿no? 2000. esos mismos boletos los querían vender en 10 mil pesos, su o sea si algo es bien sabido es que el, la bronca con la, la reventa es esa, que los revendedores los venden mucho más caros eh, y nadie parece hacer nada, o sea, en realidad al mus, el músico no pierde porque el músico pues ganó. De que compraron el boleto Pero lo vendes eh, más caro Entonces tú también ganas ¿no? Como tal al músico no hay ningún problema Y el único Que sale perdiendo siempre Es el usuario El fan pues sí. Que sinceramente es el fan al que se le debe Todo ese dinero O sea vamos sí. A Mon Laferte, Bad Bunny ¿Cómo se llaman los esos? Imagine. Imagine Dragons Todos ellos viven de lo que sale de las ganancias, sí, de lo claro. que los fans compran y claro. si alguien escucha el disco pirata pues no va a ganar, si alguien compra los boletos eh, clonados no va a ganar, Entonces, por eso digo ahí me intriga mucho cómo es posible que no les interese, no sé si es aquí en México, no sé si es Ticketmaster eh, no sé si son los recintos que hasta donde tengo entendido son diferentes marcas de recintos, de boletos perdón, hasta donde yo sé está Boletia, está Ticketmaster, está... hay un montón de marcas de aplicaciones para boletos, sin embargo Ticketmaster es el que se pone siempre hasta arriba, que huele a qué huele, huele como a, a Monopolio, <risa> entonces Ajá. los fans, aquí en México de Bad Bunny comienzan a compartir sus videos de, oye, es que literal entraron por mí al estadio y me sacaron, algunos ni siquiera los dejaron pasar, hubo desastres hubo, tiraron barricadas hicieron de todo una locura y pues ya tenemos explicación o más bien ya tenemos lo que podría ser en lo que ocurrió ah, ¿en serio? sí, primero que nada antes de leerlo yo, sinceramente, sí puedo echarle la culpa un poquito a... Al, al, porque puede haber un pequeño porcentaje de boletos que sí sean clonados. Un pequeño porcentaje de boletos que sí sean falsos. Uh -huh. Porque, vaya, pues es el artista de moda. Actualmente no puedes entrar a ninguna plataforma sin encontrarte algo de él. Entonces es natural que la gente quiera ir, ¿no? Pero, según le Infobae... Este es el origen del caos de Ticketmaster en los conciertos de Bad Bunny. La presentación de Bad Bunny en el estadio Azteca destapó la irregularidad del sistema de Ticketmaster para la venta de accesos de eventos a entretenimiento, ya que miles de fans se quedaron afuera del inmueble por supuestos boletos duplicados y falsos. Esa fue la primera versión que se manejó que mucha gente había comprado boletos clonados. Hasta cierto punto te digo, puede ser eh, lógico, pero tantas personas, tanta gente es lo que llama la atención. Porque tantas personas no pudieron haber comprado un boleto clonado. No, y aparte muchas alegaban que pues, lo habían comprado en el sitio de Ticketmaster. Entonces pues eso también era lo extraño, porque si se supone que es una marca que está autorizada para... Pues eso, se supone que tendrían que tener todo control de calidad para saber que no pasaría nada y que se pueden vender con toda libertad. Exacto. Y comprarlos con toda libertad y seguridad desde el sitio. Porque por eso hay un sitio web a donde te puedes meter, a donde puedes meter la información de tu tarjeta para que se te haga el cargo y resulta que no. Es que mucha gente parece Pareces... olvidar lo peligroso que es subir tus datos. O sea, en realidad, hoy en día le preguntas a alguien. Eh, imagínate, saliéramos nosotros a la calle grabando, ¿no? Eh, hoy te venimos a preguntar qué marca es tu marca de tarjeta de crédito. Y, se, y todos van a enseñar su tarjeta. O sea, tan fácil como eso. Muestras la tarjeta, los números te los duplican y ya. Con eso. La gente no tiene. no tiene esa, ese cuidado. Con las tarjetas las traen en la bolsa como si fueran la tarjeta del metro se van enseñando a cualquiera eh, siendo que la tarjeta pues es personal prácticamente sí, claro. entonces en, en ticketmaster no es la excepción o sea en ticketmaster pones tus números eh, porque te piden número de tarjeta o una foto y entonces este perdón es que es media hora ya voy a estar hasta allá no, es que si no te moviste. Bien, les voy a es que te moviste. Tengo que, ah, es que no hay sonidista. Entonces, la cuestión también es esa. Hay una, somos muy confiados y a la vez muy desconfiados. Más bien muy tontos, ¿no? Porque a veces olvidamos eh, que meter nuestra tarjeta para hacer compras en línea y más en un sitio como Ticketmaster, en el cual estás compitiendo con otras personas. Eh, es más riesgoso porque te ponen en una fila yo lo comparo mucho con el sitio del SAT porque igual eh, yo tengo mi cita para arreglar mi situación fiscal pero tengo una cita digital que cuando tengan espacio para atenderme me van a avisar y eso uh, puede ser años pueden ser meses puede ser incluso llegando en este momento y jamás lo voy a saber entonces esa es una, la, la, la capacidad que tiene Ticketmaster porque es un sitio que se está cayendo a cada rato, Ay. parece sitio de gobierno, que de esos sitios que literal no se pueden meter más de dos personas al sitio a checar datos porque deja de funcionar. Ticketmaster también tiene eso, se está cayendo a cada rato. Dicen, es que se nos cae por tanta gente. O sea, Ticketmaster, agarra la onda. Eh, estás acostumbrado a vender boletos, digamos, 10.000 personas, ¿no? Eh, casa llena. Como el caso de Bad Bunny, digamos, unas. No creo que sean 100.000 personas. ¿Cuántas personas le cabrán al estadio Azteca? Un montón. Vamos a ver, vamos a ver. No, ya que andamos aquí. Bueno, <ríe> a ver, señor, señor. Si ustedes han ido, comenten. ¿Cómo cuántas personas creen que habrá que pueden caber? Exacto. Sin morir. <ríe> sí, mira, porque le caben... A ver, ¿cuántas personas caben...? en el estadio Azteca, a ver ahí te va, eh, 87.523, o sea 100.000 personas, Prácticamente. Ok, digamos que de esas 100.000 personas 70.000 compran, no, 80.000, que nos estamos haciendo bien flojos, es nuestra culpa, 80.000 personas compraron sus boletos en Ticketmaster, ¿no? Y igual un pequeño este, número también los compró en otros servicios de boletos no y el restante lo compró en, eh, pues en taquilla, no entonces me estás diciendo que un sitio que está acostumbrado a tener 80 mil personas, 90 mil personas eh, conectadas al mismo tiempo, que no es un sitio público, es un sitio privado. Que funciona con dinero Que nosotros mandamos Obviamente porque nos cobran una parte sí, Me estás hecho, diciendo sí. Que es un sitio que se cae Que no es capaz de tolerar la carga O sea sitios pues, como sí, Sitios como Facebook Sitios como Youtube Que son redes sociales Que tienen muchísima más gente Instagram eh, Google por ejemplo ahorita yo me metí Pero pues cuántas personas no están en Google y no es para que se cierre de la nada y diga... Ay no, es que ya fallé, ya me dio ansiedad, ya no pude... Yo <risa> <Entonces>, me <risa> Entonces digo, piénsalo... ¿cómo, ¿Cómo es posible que no... No, no, no puedan controlarlo? Pues sí, y por sí. si fuera poco, después de eso... Eh, la cuestión aquí o el, lo que ocurrió después es que se buscó pues una, una respuesta no claro. ok eh, el problema radicó en la venta de Ticketmaster ya que habría cancelado compras de accesos sin notificar al público por lo que se revendieron las mismas entradas pero solo una fue válida para entrar que es la cancelación de la compra sin notificar al público eh, en modo de preventa en línea, el sitio oficial genera eh, que la empresa vendiera los mismos boletos a personas diferentes y en distintas etapas de la venta. Señaló dentro del Priority Pass. O sea, lo que te decía. Eh, el de los fans. El de los mentados fans. Mentados fans. Que te pues... quitan. <ríe> y los normales, ¿no? Que desde ahí dices qué onda. O sea, sí si será. ¿Qué pasa esto? Sí será muy fan, pero creo que mi dinero vale lo mismo que el del super fan, ¿no? Sí. O sea, no es de quien pueda pagar más, es de quien, este... Entonces, ¿de quién pueda pagar? A ver, acomódatelo tú, pues. Árale, pues, acérquese al micro. Entonces, se causa esta duplicación de entradas y a la vez cancelación de compras pese a que ya estaban pagadas. Eh... Entonces, miles de boletos, o sea, eso, para empezar de entrada, eso es ilegal, eh, supuestamente es culpa del sitio de Ticketmaster, ay no, pobre Ticketmaster, es que hizo ventas mientras cancelaba otras, Ticketmaster no es un sitio que tenga un año o dos años funcionando, ¿estás de acuerdo? No. De hecho. No es la primera vez que viene un artista, ¿artista? <risa> No es la primera vez que viene... Señor este, ¿cómo se llama? <risas> ¡Ah, se me fue! Tú puedes, tú puedes. Claudio. Claudio. No es la primera vez que viene un artista... Pues no digamos del calibre, pero... Pues sí de la... De la popularidad de Bad Bunny. No es sí. la primera vez, sin embargo, pareciera que apenas el sitio salió ayer porque se cayó. Sí, desaparece nuevo. Ahora lo que <risas> se cuenta... Fuera de. Fuera de las este. Pues de las publicaciones oficiales. Porque la versión oficial siempre es como que la que. con la que se quedan todos, ¿no? La versión. Con, pues más populachona. La que a veces quieren escuchar, pero no pueden escuchar porque todas las noticias dicen lo mismo. Es okay, que okay. aparentemente Ticketmaster no es la primera vez que hace esto. Aparentemente no es la primera vez que Ticketmaster vende boletos de más. O sea, que digamos que de cada 10.000, cada mil 10 boletos que se venden, uno se duplica de cada o sea, 5.000, digamos, para que se vea una ganancia perra. 5.000 boletos vendidos, uno duplicado, 5.000 boletos ve boletos vendidos, otro duplicado. Entonces, eso daría un total de 100 personas que a lo mejor por algún motivo no van, ¿no? Digamos, eh, tienen algún accidente o de plano, pues no pueden ir, pierden el boleto, lo que tú quieras. Entonces, pues, cuadra, ¿no? Al final de cuentas. Pero aquí pasó algo similar. O sea, eh, ¿cómo dice Bad Bunny? En la guagua de... Buena. Oh. En la guagua se sienten o no. ¿De todos que o sea, querían ir a ver querían ir a verlo o sea, estás de acuerdo nadie Ey. se iba a perder ese evento no ¿Por qué? porque para creadores de contenido pues fíjate cuántos videos pueden salir en TikTok no así Ey. de estos son los baños de estos son los baños del concierto de Bad Bunny y aunque esté la taza y toda miada uh. son los baños de Bad Bunny generan vistas lo entiendo sí. entonces todos querían ir todos quisieron ir incluso hasta los cotorros Estando en Qatar, oí esa perra. Estando en Qatar, dice, <risas> dice. Dice Ricardo Pérez. Ay, no, es que yo quisiera estar ahí en el colectivo de Bad Bunny. Qué tristeza. Yo así de. Estás en Qatar. Porque quieres regresar acá. <lactose> o sea. Ya, perdió México, <risas> entiendo. Pero es que yo quería ir. Oh, que. Bueno, ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya, ya. Vete para allá. Mira. Pues, sí. Entonces viene eso también de la mano. Accent. Eh obviamente nadie se lo iba a perder entonces las 100 o 200 personas que se pudieron haber perdido y no llegado al evento si sí llegaron entonces las máquinas empiezan a, a sonar o a demostrar códigos repetidos porque así funciona son códigos de barras o son este códigos qr que una maquinita los lee Entonces digamos ya leyó o así sea, para no confundirnos el 0001 ¿no? Entonces ya pasan miles de boletos, cero, cero y tantos, cero, cero y tantos, y de pronto a, a Josefina le toca la mala suerte. Su papá la trajo 700 kilómetros porque perdió el avión. Y su papá ya no tiene trabajo y la llevó al concierto de Bad Bunny para no perderse la guagua de su perfume? <risa> Y como es un código repetido dígame qué dice en realidad no, pues, eh, Y como es un código repetido La máquina lo manda como si fuera un boleto falso Entonces la sacan de la fila Y no Pobre, solo la sacan probablemente la pudieron haber detenido Ahora sí, no, por, por fraude eh. Sí, Porque sí. eso es un fraude prácticamente, pero el fraude no es de ella, no es no fue de... De hecho creo que vi un TikTok donde venía un chavo de... No me acuerdo si de Guatemala o Perú, creo. ¿Qué? Pobre banda, no hagan eso. No sí. hagan eso. Y luego todavía en las noticias te dicen, si se sienten defraudados pueden denunciar. Güey, no se sienten, están, o sea... ¿Cuántos kilómetros viajó esa 700 persona? 700 kilómetros Para llegar hasta acá y ver al artista que le encanta Y que le digan, oye, es que tu, tu boleto es mucho. Es que tu boleto, no, exacto, o es sea, que tu boleto es clonado No me puedes venir a decir, yo me siento No estoy, me siento Ajá o sea, Hombre. No, por parte lo sacan como para que te calmes, ¿no? O sea, tú vives aquí en la Ciudad de México, pagaste tus 10 mil pesos, ¿no llores? O sea, él vino de Guatemala, ella vino de Argentina, y todo porque no se quisieron esperar, porque obvio iba a ir para allá. O sea, porque ahí vendría nada más de la Ciudad de México. Porque, sí. ajá. Entonces se vuelve una locura como tal. Miles de historias. Eh, es lo que te decía. Miles de historias de se, se pudo pero no los dejaron pasar, ya no, bien tristes o viéndolo desde afuera, pero también hubo otros que eso sí si no lo entendí, eh, rompieron una de las vallas y se metieron y ya no lo sacaron, se quedaron ahí, sin embargo por los otros sí entraron, por los que supuestamente eran boletos falsos, entonces te pones a pensar, de nuevo, ¿qué está pasando?, ¿quieres limpiar tus huellas? Eh, es así como que, oye, eh, ve, ve estos, este esos jóvenes refinados que quieren meterse al bola. gratis O es que, que no se den cuenta Porque la bronca no es esa La bronca es vender un boleto con un lugar asignado Y que resulte que llegas y hay alguien sentado ahí Porque ha pasado te digo, eso pasa mucho en las aerolíneas y hasta donde sé, es ilegal. Sin embargo, muchas aerolíneas es, como, es así como que dicen: Ay no, es que hay sobreocupo. Este lo podemos pasar a primera clase, entonces ya como que se calla el, el viajero, ¿no? Dice, ahora le va. Es obvio, a veces con una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, la reventa, el dinero, siempre es lo que está hablando, ¿no? Entonces. Pues Ticketmaster no había salido a decir nada, no habían dicho nada. Y de hecho, hasta hoy en la mañana. Uh, se había impuesto una demanda colectiva. O sea, lo que tenías que hacer. Eh, no, mala. Ajá, o sea, está la, la, la acción. Se llama acción colectiva en contra de Ticketmaster. De hecho, eh, si tú fuiste afectado o afectada <risa> en el concierto. Eh, en la página de Profeco, ya sea, si no confías, de nuevo, si la página de internet oficial se cae porque, bueno, eh, ya sabes, métete <risa> al Twitter oficial eh, de Profeco. Es Profeco con la palomita azul, o sea, está este... Oficial. Eh, es oficial, oficial. Eh, ¿Cómo se dice? Está... Bueno, eh, es Profeco, arroba Profeco. Y te muestra aquí una, un papelito que dice súmate a la acción colectiva en contra de Ticketmaster. Si fuiste afectado por Ticketmaster, la cancelación unilateral de la compra de tu boleto de cualquier evento o por la negativa a la devolución del monto pagado deberás presentar la siguiente documentación formato de consentimiento expreso, formato adicional de datos personales, eh, relatoria de derechos escrito, libre, firmado por el consumidor afectado, o sea, por ti, y documentos que comprueben la relación del de consumo de tickets, facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias, correos electrónicos de confirmación de compra, entre otros. Los datos podrás obtenerlos en el portal de acciones colectivas, o sea, a colectivas.profeco Para dudas al teléfono 55 56 60 ¿qué? 55 56 25 67 00 de lunes a viernes de 9 a 6 Sorry. <risa> Ya no alcanzo a ver chavos Lo, Ya estoy viejito <risa> Ya necesito unos bifocales <risa> ¿Cómo es? O sea, es que te pones a pensar y pues sí o sea, ya no, va... pues es que sí, o sea Que de hecho yo había escuchado que se les iba a devolver el valor del de boleto uh -huh. Más el 20% oh, Órale de Está bien Ajá Pero uh -huh. también escuché que fíjate O sea, hasta el momento se tienen como 700 u 800 eh, Un aproximado porque, obvio, eh, en los vídeos de TikTok se ven muchísimas más personas. O sea, se veía vacío el estadio Azteca. Vacío. Cuando ese señor eh, tal vez no nos agrade, pero hay que aceptar que llenó. Y estaba vacío. Entonces, no es como que no hayan querido. El, el precinto fue el que no, lo, no los dejó pasar. Entonces... Este, estaba vacía la parte del medio, la parte que es como que para bailar. Estaba vacía, parecía concierto de Paulina Rubio. Entonces, pues, no, está, está muy impresionante. Y más porque se esperaba que fuera el, el evento más llamativo del, del mes de diciembre, ¿no? Era una locura. Por eso no va a traer mejor obrador al Zócalo. Dígase eso, niña, no. <risa> Aquí nadie ap apoya a ningún partido político. <risa> no, pero sí salió hace rato que dijeron en un TikTok. En un TikTok. No lo dijo. TikTok, no lo dijiste tú. O sea, no es una página oficial, pero en un TikTok decía así que... Había rumores. Son rumores. No más. <risa> pues, o sea, ¿tú crees que le lleguen al precio? no sé no ves que este ay cómo se llama Andale. Andale. también dijo que quería traer a Harry ah pero Harry está ahí eh. o sea imagínate im imagínate esto imagínate vamos a ponernos conspiranoicos ¿Ah? imagina conspiranoicos. imagínate que el gobierno de, sacó el puño de del del Cotton Head del cabecita de algodón agarró <risas> ¿Qué? y del Cotton Head o sea cabecita de algodón o sea, imagínate que, que su plan sea ese. A su máquina. O sea, imagínate, oye, que, oye, que que este tuvimos un eh, problema, este. Continúa, continúa, tuvieron No, problema. no, no, sí, es que así, así va. Ah. Ah, sí. Es que para los que no estén viendo. Eh, es que hace sus pausas o sea que este es que él analiza muy bien sus, sus tuvimos argumentos. un altercado con Ticketmaster entonces este y ya o sea la bronca es que probablemente <risa> <risa> la bronca es que probablemente le digan no es que sabes qué te tenemos que multar chavo porque pasó esto y ya que su gente diga, no, es que no, no nos puedes multar porque no es mi bronca. No, es que aceptaron cuando entraron al país con su show. ¿Qué tengo que hacer? No, pues este. Presentarte en el Zócalo. Te pago la mitad de lo que cobras. Oh Navidad para los mexicanos. <risa> Imagina. Y el ticket. O sea, obvio Ticketmaster también tiene broncas con el SAP. Entonces, a ver, Ticketmaster, a ver. No, es que no fue el presidente, fue otra persona. A ver, Ticketmaster, te vamos a perdonar tanto de tu deuda si tú haces esto. Y el Ticketmaster, oh, yo sé hacer eso, muy bien. No manches, te imaginas no. O sea, sí. <risa> se cierra todo, amigo, se cierra todo. Si en los próximos días pasa alguna de estas dos cosas que voy a decir, es porque teníamos razón, si en los próximos dos días aparecemos colgados en un puente, o anuncian a Bad Bunny como evento navideño, o las dos incluso, es porque teníamos razón guarden este clip y si sí, compadre, y sí. desaparecidos por jugarle al verse pues ni, <risa> ni modo, así son los business entonces, para ya, ya, ya para terminar con este tema Y seguirnos con el otro oh, geez, oh, geez. De Pinocho Es que ya me pareció un poquito lento de este, ¿Cómo? De Pinocho Entonces, si tú quieres ponerte Así o sumarte, que es Master como Pinocho. como Pinocho Si tú quieres sumarte a esta acción Tienes que meterte a la página oficial De Profeco en Twitter En Twitter, hazlo de preferencia Este... Solo, solo, si... Es que, a ver, eh, te, te iba a decir eso. En la mañana vi que de los casos que se tenían contados, nada más había 56 personas haciendo la denuncia formal. Entonces, si compraste tu boleto de modo ilegal, si... Bueno, no sé... Que algunas personas se sí admitieron. Entonces, si lo compraste afuera, lógico, no te van a regresar tu dinero ni lo que pagaste con ellos, los revendedores. O sea, te van a... De lograr pasar todos los filtros porque están pidiendo correos electrónicos, eh, conversaciones, porque si hay conversaciones con Ticketmaster, de ya venden mis boletos y ¿sí, Ticketmaster, no. Tú, bueno, ya. <risa> uh, ok. O, o sea, el... Porque te piden, tómale una este, captura de pantalla, ¿no? Digamos tu número de autorización, tu QR code, tu correo electrónico, porque incluso te mandan confirmaciones por correo electrónico. O sea, todo eso lo tienes que mandar para que te regresen tu dinero y el 20% que están pidiendo. ¿Cómo ves? La cosa es que si lo compraste legalmente Pues sí, hazlo Pero si no, no seas descarado ¿no? <ríe> y bueno, como este tema duró un poquito <ríe> Si bien me dijiste que iba a durar poco Pero siempre hay que tener un tema de repuesto En caso de que esto ocurra Se llaman Plan B Plan B, exactamente Si te vas a... Pégase a su micro, si no, no se escucha bien Aquí estoy presente Entonces decíamos que... Eh, el, esta semana en México se estrenó Pinocho. Pinocho. Pinocho. al menos la visión de el gran Guillermo del Toro. Para los Doctor Ozan. Para los cuates. Para los cuates. Que lo cual, tú la viste, ¿qué te pareció? Me pareció sentimental. Sentimental, no sé cómo lo ves como con otra perspectiva. No solo de. Ah, la caricatura hecha este pues, en ahora, stop motion. Stop motion, ¿no? Sino que no, si te llega como al cocoro así de. Ay, soy. Al cocoro sano. No, Marcela, no. <risa> sí. sí. sí. Llama, no, no Carlo. Ah, sí, perdón. <risa> <Borra> esa parte <risa> Editar. Pero a ver, eh. <risa> Op opinión general, primero sin spoilers, obviamente para las personas que no la han visto, Mi hermana, por ejemplo. Eh, puede ser un poquito deprimente, puede ser muy realista, muy cruda, la animación es una joyísima, en realidad eh, me sigue sorprendiendo lo fluida que es, eh, lograron corregir muchos errores que pues no se corregían en películas anteriormente. Por ejemplo, no sé si, si te das cuenta, en la película del extraño mundo de Jack, eh, ciertas tomas que son muy cercanas, se alcanza a ver cómo el polvo o cómo las partículas del polvo eh, saltan, o sea, cómo se mueven, pero esto es porque es literal, es tu cámara, aprietas el botón de grabar, le pones pausa Clic. y lo haces mil veces para lograr el movimiento. Controlas el movimiento del personaje Pero no controlas el movimiento de las partículas de polvo Entonces esas partículas se ven en las películas Entonces, ¿tú invitarías a la gente a ver Pinocho de Guillermo del Toro? Sí, sí véanla Porque la, no la van a ver con con lo mismo de antes Entonces es, es diferente y te abre Te da otra perspectiva que no habías. Literal no es una película para niños, eh, salvo que quisieras explicarle a un niño cómo funciona la muerte, eh, no es una película para niños, es una película, me sorprende porque muchas personas creen que el cine eh, de esta calidad tiene que ser aburrido, eh, la historia en realidad está muy bien contada, no es tediosa que Cosas que a veces a Guillermo del Toro de pronto se le va a esta ondita un poquito. De contar una historia rápido. O sea, por explicarlo bien puede llegar a ser un poquitito tedioso. Aquí como ya conocemos la historia de Pinocho. Eh, es rapidísimo. Entonces ya todo ocurre. Eh, sí hay ciertos vuelcos en la historia. Eh, que dices. Guillermo del Toro metió eso. Pero es en pro. O es en bien de hacer una historia fuerte, hacer una historia rica, hacer una historia que te haga disfrutar y cuestionarte incluso la existencia. No, sí, más <risa> Ahora, eh, faltando ya 20 minutos para terminar el video, en este momento vamos a empezar a hablar con spoilers. Ah, no es cierto, antes de eso, véanla en... Si puedes verla, véla en la... Estuvo en la cineteca creo la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México, eh, estuvo en unos cuantos cines, eh, está en Netflix, si tienes la oportunidad y tienes la cuenta de Netflix, por favor vela en eh, Netflix, eh, digo estaría súper verla en el cine, para llorar <ríe> a oscuras, en Pero tus palomitas, palomitas con doble sal, <ríe> este... Digo, apoyen el producto mexicano. Digo, no estoy in incentivando a la piratería de ningún tipo. Pero si ya todo el año estuviste viendo películas piratas. ¿qué? ¿Qué? Nada, ah, sentí que, boca que boca había boca boca boca sido boca con tu pie. Este... Es que tengo en mi pie, ok, eh, o sea, si ya viste la, miles de películas piratas de otras producciones. Esta sí vela en original por nuestro paisano, por nuestro... pues sí, por nuestro paisano Guillermo del Toro eh, y por los animadores, o sea, la parte más impresionante es que los estudios de animación de stop motion, o sea, de plastilina pues, de monitos, para que me entiendas, son estudios mexicanos, o sea, es gente mexicana, eh, no fue como en Harry Potter que dijo ella, todos tienen que ser eh, ingleses, no. o sea, aquí trabajó gente de todos lados. Eh, de aquí de México, de, de Estados Unidos, y está padre. La historia, pues sí, 10 de 10 también. Eh, se siente como una, literalmente, o sea, se, la ves y te evoca a esas películas eh, italianas de los años 60's, eh, porque tienen un modo de contarse, tienen un modo muy característico de sonar, la, la música, eh, la historia, todo. Entonces, a mí me encantó, me fascinó. Eh, yo la vería unas dos o tres veces más. Si me dicen el día de mañana, ¿sabes qué es que le pagan a Guillermo del Toro cada vez que la ves? Pues órale, pues otras tres veces. Tu opinión. Bueno, una de las cosas que sí me sorprendió fue la, la animación. Porque no sé si ustedes se acuerdan de la, de la película de Michael Jackson. Que es este, con el mismo tipo de animación. Pero esa película. No sé a qué se deba. Que, este, que te causa como cierta incomodidad de verla. Y esta no. O sea, a pesar de que pues, todo es 100% stop motion. Y. y y ves las gesticulaciones y todo No te causa esa esa este, incomodidad Como con otras películas con esa misma no Bueno, sé, eso, eso es. se llama eh, No, sea, se debe, no sea, eso sea. se llama este Ay, Incomodidad del Valle Inquietante O Surcar el Valle Inquietante Pues no sé Pero no sé por qué con esta no pasa ni con... Otra, sí. Pues es que sabes que Es que se te olvida, literalmente se te olvida Que estás viendo Una película de animación O sea, la historia está Tan bien y tan Honesta porque es honesta, Que de pronto Pasa a segundo término La animación y te quedas ahí por la historia Porque literal dices ¿Qué les va a pasar a los A los personajes? ¿no? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Y pues te cuestionas te hace dudar dices no dios mío no les puede pasar esto me interesa que estén bien y pues tan así que al momento de que llegue el gran final pues guillermo del toro toma tu corazón y lo, lo exprime <risa> o sea es que no hay mejor definición estás de acuerdo no hay mejor definición a lo que ocurre que eso <risa> ahora vamos a aventarnos ya para terminar una, la opinión sin, con, con spoilers. O sea, vamos a detallar partes esenciales de la historia. Entonces, si ya de plano no la has visto y la quieres ver, salte de este video a menos de que quieras spoilers. <risas> tu escena... Mi escena favorita. Híjole. Es que todo me gustó, todo me fascinó. Digo, si buscáramos un punto débil y eso con afán de buscarle un punto en el cual la historia no sea congruente, es justo al final, cuando ya Pinocho se murió, este ya se salvó Yepeto y justo aparece la hermana de la muerte, la helada, así como que de la nada se aparece y dice, ay me estaban buscando pues aquí estoy, y, ese, y justo Yepeto pide su Yepeto eh, Sebastián J. Grillo, pide su, su último deseo es, ese es el único detalle que tengo que de pronto pues son libertades que se toman para que funcione no tal vez ese y el del árbol, el del árbol de que creció junto a la, a la tumba de Carlo creció muy rápido, no es, esas dos, son mis dos únicos detalles y eso poniéndote exigente que habiendo otras películas que causan, que tienen problemas no problemas, o sea literal están construidos en en puras mentiras, en puras, este, puros daños de guión y aquí pues son pequeñas libertades que dices ¡órale va! se la paso nada más porque estoy llorando. Y sí. Grandes cambios que se notan, primero la historia de Pinucho está un poquito más actualizada, se encuentra durante algún cierto conflicto bélico eh, con cierto mandatario que no sé si se puede decir en YouTube que no no es el de siempre, sino es el otro que también hace esa seña. Eh, eh, eso fue lo que le impactó a mi mamá. O sea, estamos viendo la película y de pronto llega y hace esta señal, o sea, levanta el brazo en señal de pues de saludo vigoroso. <risa> y mi mamá así de, "Hoy qué estoy viendo?" Y yo así de, "No, o sea, es Guillermo del Toro, mamá Muy buena. O sea, muy buena eh el final yo creo que puede ser muy deprimente, pero Además, también, deprimente. también sirve como para... Pues, valorar com tu vida. Valorar tu vida, comprender que pues no, no, es, no es todo. Y es irónico que... Y eso lo digo con todo el respeto del mundo, es irónico que haya... Que la mamá de Guillermo del Toro haya muerto antes de que se estrenara esta película entonces es como que ay caray razón, razón. entiendo lo que quisiste, entiendo lo que quieres decir ¿no? ¿Qué fue? ¿tu escena favorita de la película cuál fue? Eh, Mi escena favorita de lo que vi <risa> <risa> <risa> pues no sé tal vez este pues, justo el proceso de cuando está haciendo el muñeco. Sí, eso también es una cosa. Se nota que este, o sea, Guillermo del Toro sabe hacer terror. Sí. Y me, me encanta todo, porque así como hay pequeñas partes que sí están como que un poquitito al aventón, eh, como esa, en la que se aparece la helada y como esa en, del árbol hay otras que están bien estructuradas que se nota que estuvo escribiendo y se estuvo como que buscando la, la ideal eh, cohesión entre historia y guión, eh, o sea, ¿por qué Pinocho tiene ese aspecto? Pues porque Gepetto lo hizo estando ebrio, Sí. entonces eh, es, está padre cómo lo ves martillar, cómo lo ves acuchillar, los relámpagos y todo evocándote a películas de terror clásicas. Recordándote un poquito a Frankie Winter. Exacto, O sea, bueno, sí, obviamente Frank and Winnie. pero yéndonos más atrás, películas como Frankenstein, o sea, ah, sí. cine de terror clásico que hasta donde sabemos Mr. Totoro-san es... Mister Totoro. Hasta donde sabemos Guillermo del Toro, pues es un fan del cine clásico, trayendo de vuelta esa clase de historias, que ahorita pues el mundo del terror pues está como que de, de declive, o sea, ya todo es la historia de... Le sucedió al amigo de un amigo Y pues espántate no Cuando antes el terror Pues es lo que no puedes ver Lo que tu mente imagina Incluso eso dices Wow, está súper bien construido eh, <risa> Ves cosas que no Deberían de ocurrir eh, Ves un yepeto alcohólico Ves a un yepeto que Creo que esto también me gustó Que cuando hayan en el momento en que empieza a terminar todo lo que no había terminado. Como se retoma, ¿no? Ajá. O sea, de que regresa la parte que le faltaba a su vida y empieza sí. y construye el, el cristo para Ajá, Exacto. Y digo, muchas personas, y ya lo veo venir, ¿eh? Eh, por ahí de enero febrero van a empezar, no le muestres estas películas a tus hijos, porque sí, o sea, se, acierta, se nota cierto desprecio ligeramente hacia la religión católica por Guillermo del Toro. Y, o sea, no, no es como que él lo haya visto bailando y este, golpeando una cruz, no. O sea, lo, pasa algo bien fuerte: que es la escena de Carlo cuando muere. O sea, Carlo se regresa por su piña, ve al Cristo y se queda viéndole un rato. Entonces, Carlos lo último que ve es al Cristo reluciendo. Y Le pasa como en esos TikToks, ¿no? Donde resplandece Cristo y despierta. Y ya está en las escaleras. No sé si... ah. Ay. <risa> O ¡Ay! Sea, eso. Eh, la construcción de, de todo, eh, de Yepeto también. Eh, intentaron hacer lo mismo en la versión de, de Disney. Esta última versión. Pero claramente... No, o al menos no quiero creer que fue por la prisa. Por la prisa no pudieron escribirlo o no pudieron hacerlo realista. Porque sí, vemos a Tom Hanks triste y sufriendo. Pero nunca lo ves eh, sufriendo la pérdida. O sea, lo ves sufriendo su soledad. O sea, ay, sufro porque estoy solo. Y ni tanto porque está mi gato digital y mi pez digital, ¿no? <risa> Y no, al Yepeto de acá lo ves sufriendo la pérdida, lo ves con ira, lo ves literal despreciando la vida porque no puede tener algo, porque la vida se lo quitó, o sea ves pura intensidad, ves, es un despliegue completo de emociones, o sea hasta tú te enojas con la vida, dices ¿por qué? pues Gepetto es es buen padre... Y otros tantos que no merecen ser padres tienen a sus hijos y a Jepeto se lo quitas, qué clase de Dios eres. <risa> Entonces, pues sí, ¿no? En conclusión. Ah, de hecho. Algo que me sacó bastante de onda. Hay una escena en. en Pinocho, la última versión. Donde salen de la ballena, ¿no? O sea, igual, spoilers para Pinocho, la de Disney. <risa> Sale corriendo. Salen de, de la ballena. Y entonces Pinocho, sacando sus habilidades de, de muñeco, empieza a hacer como si fueran, sus patitas fueran una hélice. Y ayuda a Yepeto y a salir con el bote, ¿no? Y se libran. Y al final es un niño de verdad y todo cool, ¿no? Y dices, órale, está bien. Eso, esa escena en su momento fue muy criticada. Porque dices, eso no es cierto. ¿no? Eh, bueno, de por sí ya te estás cuestionando a un muñeco que tiene vida algo que se me hizo bien curioso es que en Gepetto, en Gepetto, en Pinocho de Guillermo del Toro tenemos la misma escena pero es este chango y es y que? el chango el chango espazatura que está haciendo eso pero con su cola y así como que oh! y el Gepetto así de oh cómo no se me ocurrió antes no y te ríes dice ah, qué chistos pero llegó el momento de hablar del final, el final es lo más fuerte, es lo más crudo, es lo más realista, digo, se siente el, el, la fuerza, se siente la depresión de Guillermo del Toro, se siente esa carga, ese miedo, porque al final Pinocho acepta pues por completo la muerte, Pinocho se muere, en toda la película se muere varias veces Regresa, le dicen una vez más Tienes que esperar hasta que el reloj de arena se vacíe Le dice, es que no puedo esperar, mi papá está muriendo Si regresas en este momento, vas a ser mortal Entonces básicamente Pinocho sí se convirtió en un niño de verdad Con un cuerpo de madera Le dice, no hay problema, no pasa nada Regresa Pinocho, salva a su papá, salva a todos pero en ese intento Pinocho muere. Y como ya era mortal, ya no iba a regresar. Es <risa> no Eso no es lo más fuerte. O sea, lo más fuerte es que eh, la historia de, de Grillo, de Sebastián J. Grillo, eh, cuenta cómo Pinocho hizo ese gran sacrificio de ser inmortal. Eh, y literal... Ve morir a Yepeto, ve morir a al J. Grillo, ve morir a Espazatura. Y al final pues dice una frase que sí te saca de onda, ¿no? Porque dice Hoy estamos aquí y al otro día ya no estamos. Y se acaba la película, ¿no? Y al final pues ya. Ya te estás chillando, estás como. Ay, no, no puede ser. Y pues cierran con. Sebastián J. Grillo con los pingüinos. ¿Pingüinos? ¿Qué son? no los conejos de la muerte y pues ya cantan la historia. no 10 de 10 vayan a verla es una gran película en otras partes del mundo si pueden verla está en Netflix véanla no se van a arrepentir es una de esas joyitas escondidas eh, desgraciadamente aquí en México le pusieron el pie como chisme no creo que haya sido que haya puesto el pie pero qué curioso que la semana que iba a llegar a los cines eh, la película de Pinocho Pusieron el extraño mundo de Jack En las salas de cine Y se reestrenó el extraño mundo de Jack Siendo que se estrenó en 1993 ¿En serio? Ajá y hubo unas cuantas salas de cine Que mostraron Este Unas cuantas salas de cine Que mostraron este Pinocho Pero la del de extraño mundo de Jack Pues tí, más cine, sí, más cines si lo mostraron entonces, ¿qué? entonces sí, señores. <risa> dices que... Dices que feo por la industria, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, esto tiene que estar saliendo esta semana, entonces... Vivos. Vivos, vivos. Entonces, ap aprendizaje, ya no compras en Ticketmaster, compra directo de la taquilla. De la taquilla. Y es más barato, señores. Ve la película de Guillermo del Toro, Pinocho, una obra de arte. Eh, es para reír, llorar Y para explicarle a nuestros hijos Ay, La pérdida La pérdida de la muerte Corazón, como siempre un gusto estar contigo Gracias el sí. La próxima semana debe de haber episodio navideño Y voy a tener de navidad Yo espero que sí Yo espero que sí Y no se escucha nada ¿eh? Como siempre muchas gracias por haber llegado hasta este punto, recuerdan que se pueden suscribir en el canal de YouTube Los Cuentos de Fab, en cualquier plataforma de podcast eh, ¿Cómo se llama? Eh, Spotify En Spotify tenemos Vito. los episodios completos no solo de este programa sino de Proyecto Inframundo que es un podcast de terror, misterio y crímenes por ahí tenemos planeado eh, hablar del clan Treviandala Treviandala Trevi Andrade. Entonces, si no saben quién es, a quién le suena, vayan a escucharlo. Eh, esperemos ya esté subido la próxima semana. ¿Algo que quieras decirle a la gente? Que los amo y que se suscriban. Es totalmente gratis. Así es. En TikTok hay pedacitos de los podcasts, eh, del podcast de Proyecto Inframundo, incluso pedacitos de este. Entonces, ya de ahí, si no saben cómo llegar, nada más eh, en la parte de abajo, después de seguirnos en TikTok. En la parte de abajo está literal el link para ir a YouTube. Suscríbanse, comenten y compartan. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Esto fue Amigos y Parejas. Especial Ticketmaster. ¿Qué pasó ahí?